con miles de reuniones terminada la primera reunión vamos por la segunda fin de la reunión 2 me dejaron pero la paloma me queda conmigo y mi almuerzo. Ya te vas por la Ya más sonido. Este almuerzo es mío. Déjame. Déjame. Estoy súper preocupado porque claramente las palomas no han perdido el respeto. Ya no se asustan con nada. Están preparando su rebelión. Termina la reunión número 3. Ah, tercera reunión, ah, Dan <risa> Reunión Trámite número cuatro, puede ser <risa> saliendo del trámite que me fue mal. Ah salió una oportunidad para mi agencia, así que última reunión lista y así acaba el día laboral. Hay una entrevista muy buena de John Lennon cuando explica por qué le gustó Yoko Ono, o por qué se enamoró de Yoko Ono. So there was this ladder and a thing on the ceiling, so I climbed the ladder and on the ceiling it said yes. Sí, sí, you see, yeah. so I thought, oh, well, I agreed then. Mm -hmm. It's okay, you know. Mm -hmm. And if it had said no, well, I would have carried on with my pre preconceived ideas about art and artists, you know, that they're all sort of, yeah, yeah, sure, sure le Lennon siempre di cuenta de que estaba en, una, en la exposición de, de Yoko y había una instalación donde había una escalera tijera en donde tú subías y había una lupa cayendo desde el techo entonces tú tomabas la lupa y ve, había algo escrito en el techo que no se alcanzaba a leer y con la lupa tú mirabas y decía sí entonces lo encontró que era un mensaje súper positivo y como que lo llenó de buena vibra Come here, ¿Qué les parece la a la oficina? Está buena. Me encanta este edificio. Me recuerda al donde yo vivía cuando era chico en mi adolescencia, en Valparaíso. Mi viejo era el administrador, entonces yo tenía llave de todo. Algunos tenían patio trasero, yo tenía un edificio. Se acabó el día laboral, voy a buscar algo para comer que hoy día solamente me comí una empanada. cuento esta historia de John Lennon porque es una historia súper bonita y demuestra el poder que tiene una simple palabra como Sí. La vida me ha hecho rodearme de muchas personas que a todos le ponen pero. Que es muy caro, que es muy lejos, que cuesta mucho, que no van a estar todos, que vamos a ir solos, que vamos a ir muy acompañado, que hay mucha gente. Entonces como que, uff, agota porque en particular yo soy de los que, bueno... Si no está lo primero, tomo lo segundo. Si no está lo segundo, tomo lo tercero. Y si ninguna de las tres me gusta, bueno, no tomo nada y me voy para la casa. Muy feliz. Sabiendo que cada cosa tiene un costo. Si está muy caro y no tengo plata, bueno, no me lo puedo comprar. Ese es el costo. Mi vieja, en su sabiduría, enorme, siempre tenía un refrán y que a mí me encanta. Y es como, no le gusta ni por el precio. Ese es ambiente a mí... Me agota mucho. Pero la idea no es agotarlo a ustedes. Así que a ustedes que llegaron hasta este punto del video, solo quiero decirles que sí.